Las tres cualidades para el diseñador del futuro, una sería la construcción de criterio propio, esto implica independencia, libertad. Otra sería la flexibilidad, la capacidad de colaboración, de trabajo en equipo y otra sería la valentía para crear lo que no está creado.